What I do, what I do, da da do, da da do, do, what I do, what I do, da da do. And five. Ya sé que me ¿Pero quién me va a pensar que es una novia? Ay, lindo, pero viste, pues, obvio vas a terminar con él. El karma le da duro al que se mete en una relación ajena. ¿Y ahora cómo será si lo que te gusta tiene es novia? Ay, uy, pero no es lo mismo cuando una de las personas de la relación se da cuenta que... Es bien. ¿Cómo estará confundido? Yo sé lo que se siente. ¿Vos confundido? Bueno, pues, ¿alguna vez has estado confundido en la vida? Obvio no. Siempre ha salido que te gustan los machos. Diga pues que no. <risa> sí, de persona. Que entre más recto de un hombre, más ganas tiene de torcer. <risa> Ay, Sam, pero no le vas a romper el corazoncito, mira que eres su primer amorcito gay Y qué tal la novia, está linda, que pase las obras más ah, si sí, no te la ha mostrado, es hermosa Pero no es un hombre Y si María es gay, cosa que no dudo uh -huh. Estoy seguro que no le van a gustar un par de tetas, no todas las prefieren, o acaso tú sí Bueno buenas señoritas, basta de chismorreos por el día de hoy Y eso que apenas estamos comenzando. Me disculparán, los interrumpo. La razón por la que Julián y yo los hemos invitado es por él. Estamos, estamos esperando a mi mamá. Yo creía que llegaba mi mañana, que es esta sorpresa. No, dale, entra. La mejor ciudad del mundo es San Francisco. Allá hay muchísima diversidad de personas, opiniones y gustos. Hay para todo y para todos. Esas cosas me han inspirado para mis cortos, para algunas películas en las que he trabajado y para mi videoarte. Para mí no existen límites. Desde que me fui a Colombia he podido hacer todo lo que quería. Me fascina Bogotá. Me encanta Medellín. Y por eso uno. Nada, ah, me sí, alegra demasiado poderles presentar a mi prima Violeta. Ella acaba de llegar a San Francisco y no, no sé hacer qué de aquí. Juli, me vas a tener que disculpar un poquito. No te avisé antes, pero ella se va a quedar unos días con nosotros. Tranquilizamos, espero hablamos de eso. Retomando con lo que les quería contar: la razón por la que Julián y yo nos hemos citado esta noche es porque. Estamos comprometidos. ¡Felicidades, Juli! ¿Y dónde están ¡No lo no puedo creer! ¡Qué felicidad! Espero no tener que preguntar si voy a hacer uno de los padrinos. Juli te va a dar la, la despedida de soltera más inolvidable del mundo. ¡Lindo! Violeta, ¿y qué te trae a Medellín? Imagínense que vamos a ver una película en la que seré la directora de fotografía. Y llevas viviendo mucho tiempo en California. Estudiaste cine o algo así. Pues crecí en Bogotá, ya llevo cinco años viviendo allá y estudié en el San Francisco Art Institute. Ah, qué bien, has trabajado en alguna película reconocida? Pues no sé si tú las conozcas, Federico. Bueno, primito, hoy quiero salir. ¿Por qué no salimos? Ay, sí, sí, festejemos. ¿Por qué no vamos a ese lugar que me habías dicho el otro día por WhatsApp? Heretic Ay, eh, obvio, sí, vamos, es lo mejor, por favor Ese no es el bar de maricas ¿Y qué? Yo voy, pero si yo le daba, vamos Mañana tengo una reunión muy importante con tu papá en el bufet Vayan ustedes Ay, y lindo, pasen no buena. ¿Seguro que no quieren venir? No, amor, la verdad es que no Vayan ustedes y disfruten Ay, hey, suerte, que estés bien Que amor Que estés bien Adiós no sé, conocerte.